hoy quiero expresarte que ha pasado el tiempo y yo no dejo de amarte mi Jesús, mi alma quiere a ti adorarte no puedo arrancarte de mi pecho aunque no entienda que es amarte ya lo leo Muchas veces me encontraste Si tus lágrimas por mí Tú derramaste Perdóname Señor Lo necio que yo fui Pensando yo en tu amor Te pido absolución Sin ti me moriré Quiero reconocer te amo, que te adoro, hoy. busco a mi Señor la sangre el perdón, pues en que el corazón clavado se quedó, pegado aquella cruz. Solo un roto corazón, hoy quiero entregarte y humillado ante ti hoy quiero implorarte que me abraces, que me guíes y me ames. No puedo arrancarte de mi pecho que no entienda que es amarte a lo lejos muchas veces me encontraste, si tu vida en una cruz me la entregaste. Perdóname Señor, lo necio que yo fui pensando en tu amor, te pido absolución. say. Ya cruz pues sangre lo bañó y así se enamoró de ti, de ti, de ti. De ti.